Hola chicos, hemos regresado después del último día que estuvimos grabando. Estamos acá con Astral y con Sandre, ¿no? Hola. Hola. Hola Y esta es la continuación del directo. Lamentablemente ¿sí? ayer. Lamentablemente, fuera de cámaras, Astral se fue al Nether y miró mucho también. Astral se fue al Nether porque es un retrasado y porque le gusta a los hombres. Y lamentablemente ¿sí? también se llenó todo su cofre de minerales y no nos quiere prestar nada. Y lamentablemente su, su cofre desapareció, sus cosas. Lamentablemente no tengo una armadura muy cheta. Eh, ya próximamente la escucharé. tengo muchos minerales chetos y no voy a compartir nada porque soy una maldita rata, rata y, y tochi. Lamentablemente como, como tenemos que hacer algo... Qué, sí, muy a a rata, Voy al Nether, ya. Vamos al este Nether. Vamos al Nether. El capítulo 2 de Minecraft. Pero sí al Nether, así que va a ser otra cosa. No, no, no. Ese capítulo de título va a ser... Nos vamos al Nether. Sí, yo estoy huevo. yo estoy en el uy, uy hay antorchas, quién Ay, habrá colocado púsenle, botanle, botanle. quién habrá colocado antorcha escúchame escúchame eh, ya sabes quién es. <risa> escúchame escúchame necesito comida necesito mucha comida no no he plantado nada voy a plantar yo recién sí voy a hacer eso uh, no tengo nada para plantar tengo trigo pero el trigo no me sirve a mí yo creo que todo te sirvió me sirve me voy a plantar esto no se lo paga Patatas. Patatas. Patatas. Patatas. que en los comentarios a algunas cosas es, es escuchenme vamos te a hacer el ¿Cómo se hace un hecho un sí. Bueno, eh, yo, yo estoy yendo por materiales muy valiosos del Netherco, Cobalto, Glow, así, bueno, no, esa cosa. Oye, cómo, ¿cómo se pica esa, esa cosa de, de azul? Ah, con un pico especial. No es con un pico de oro, ¿no? No, con de oro no. Tiene que ser otro nivel de especial. Vamos a. ¿Dónde hago mi huerto? Eh tengo definida mi casa. Pero yo no tengo ni una casa, chicos. Yo, yo soy así. Tú vives bajo tierra y con todos los todo minerales. Ah, no puedo plantar esto acá porque ni siquiera de este mundo... Bien, lo eh, necesito... Necesito... Ah, comida Por favor, alguien me tiene que juntar. Yo soy así. Ah, me voy... Ah, ¿Eh? Alguien se robó. Ah, no. El Nether es... El Nether está siendo muy fructífero. Próximamente también Diego quiere... También Diego quiere invitar a alguien más a la serie. Ya veremos quién será. No, creo que no, ya no. Ser, ya no, ya. No no sé, vamos a ver. ¿No ya o vamos no? Vamos a ver. La feria no, no sé, tiene X. No, si aguanta todo bien. Si PC aguanta todo bien, porque la mía, sí, la mía a huevo va a aguantar. Y la 180 en vida, como lo he dicho, Key RTX 2070 super. ¿Qué sería, qué? AMD Races 5, 3606 core procesador. Ulala, no sé por qué es difícil, pero no tiene sentido. Me voy Con memoria sí. integrada. 3400. Como de moro No, yo GB de RAM, sí, no, sí, 16, GB de RAM ya. 16. ¿Qué tiene 6 GB de RAM? Yo no, tengo 16. Yo tengo 16, 6, 6 no existe. Yo tengo 116. ¿Qué hiciste, pedazo de tonto? Ay, de de 2 y 4 a la 6, de todo existe ¿Y lo suma Digo, es que yo soy, yo, yo soy mucho de, de computadoras. esto no saben nada. Este. Yo, yo le recomendé la PC a Echano. Yo, yo, una... yo le hubiera recomendado una mejor PC, pero como ya saben. Sí, eh, yo le dije, o sea, yo le dije mi PC y la rata dijo, no, yo tengo RTX y yo dije What the fuck. Es que el RTX es más RTX. Es que RTX es RTX, pero tú querías GTX GTX basura Uy No, yo ya te dije tarjeta gráfica Mejor Ray Tracing O Ray Tracing es mejor o no, no, no Para el Fortnite Como que el Fortnite, no tiene Ray Tracing Si tiene No tiene Si tiene No pelees, de Minecraft Vamos a <risa> salir para uno, ven, vamos a salir para uno, ven Lamentablemente ya me ha alejado mucho, así que ya fueron ya Eh, no sé qué voy a hacer en este capítulo No tengo vida me Voy a tener que suicidar para volver a la casa eh, Necesito comida, eh. alguien me puede dar comida No sé dónde sacan comida, sé si no hay nada acá. Yo, sac yo saqué de la aldea que asaltamos en el otro en el, en el directo que rata, que rata, yo no de nada ahí. Yo era de saltear a los pobres aldeanos. Bueno, viviré de ratas. Y. Vendo la gasto, me dio Uy no. Uy, no, que me muero en lava. A ver, a ver. El huelpe, Oye, el... al menos se mi, mi... ¿Cómo se llama esta cosa? Mi Sartuch Quartz Crystal. No hay nada, ya, perdemos. ¿Dónde oh, están? Oh, Bajo tierra. Oh, no sea... Escucha, ¿cómo se llama? No, lo la... tiene Alexandre. No no sé de qué. Oh ya peo, lo tienes ahí, o oh, no sé. Sea... Uy, ¿puedo comer perro? sí, puedo comer perro, no, como los chifas. <risa> <risa> ¿Dónde están? Mira chicos, cómo es, cómo es. Así es? ese es su hígado. Eso es su oído. Mira, mira cómo es de.. <risa> <risa> mira cómo es de rata asquerosa. ¿Dónde estará? Perfecto, vamos al Nether. No Yo problema. haciendo cositas. Yo ya fui al Nether, ya no necesito más. ¿Cómo quito la, los cestos de Fortnite los estos ¿Cómo que los cestos de Fortnite Ah, cierto, no hay copyright, ¿no? Ya no voy a decir ninguna música. ¿verdad? Oye, Diego, necesito oye, 20. ¿Por Ten un rato, ¿ya? Cuatro. Diego, necesito 500 más. <risa> Diego, necesito 500 no, más de redstone Ok, confirmado, alguien viene ¿Quién viene? ¿Quién primo. ¿Su primo? Oye, ese lenguaje es inapropiado Vas a ser reportado Yo tengo materiales que ustedes nunca se imaginarían tener Ya fueron ya Uy no, perro No, un perro me mató, es no, imposible Ah que tú eres feo Astral Diego ¿Dónde están? Espérate, eh, ¿dónde están los? Bueno, vamos a por vamos a por un poquito de espérate ¿cómo se llama eso de no saber hablar un poquito de, de, de madera No necesitamos madera, un... porque... Yo digo que necesitamos un poco de minería Piero, Piero, puedes, pasar otra vez los mods. El... No, no puedo no, no abrir. No puedo abrir el Chrome, sino que me empieza la PC. 10% nace confirme. Chrome no te va a. Corta esto, corta esto, corta esto, corta, corta. ¿Qué cosa voy a cortar? ¿Lo que vas a decir? Mi primo señor, mi primo suñón. ¡Ah, no! ¡No ¡No! no! No. por favor no digan sus nombres reales acá bolos sí. escúcheme escúcheme ok ok estamos la grabación eh corten esto corten esto de la grabación eh, ya esto no voy a ponerlo ya alejandro esta es una serie donde estos tipitos que ves acá son youtubers ya o sea no son youtubers sí. pero quieren ser ya ya están grabando, ya hacen directos. Bueno Alejandro, tu nombre va a aparecer ¿Está... en directo, porque no no no se me da la gana de contar. No, no, no, no. Eh, Alejandro, me estamos logrando la grabación, pero bueno. Si <risa> sí, sí, sí, sí, nuestra prueba. Señora, nuestra prueba está diciendo que mierda. Por favor, Alejandro. No, Por favor, Alejandro, mutease. Alejandro, cuando venga, ¿cuándo vas a jugar? No, cuando vas a jugar, voy a hacer el ahí Alejandro, ¿cuándo vas a jugar? ¡Hola! ¡Ya voy por, por favor, favor, eh. Por favor. Silencio. ¿Fue o no? Si, sí, no, se silenció. Mejor. Eh. se va a venir ahorita? ¡Hola! No, di hoy ya no, no puede. Mejor, ¿es en directo? Sí, estamos en video. Bueno, no estamos grabando directo, directo no. Estamos grabando directo, video, video. directo, no, pero ayer hicimos directo. Oh, ¿Alguien sabe por qué se salen los cultivos cuando los planto? Esta luz. Eh, yo oye, oh, eh, eh, eh, Piero, ahorita estás grabando, tú, Piero? Sí, estoy grabando, así que dile al, al amigo de, de Astral que no hable. Es mi primo. Bueno, no importa. No, eh, yo, yo acabo de terminar la siguiente La siguiente vez centro, ¿okay? La siguiente vez entro, porque ahora no puedo. ¿Qué? Yo eh, corté la grabación, porque voy a poner otra grabación. Ya, Alejandro, cuando llegues a O sea, mañana yo no juego, pero... Ya, el, el otro viernes... El otro viernes puedes jugar, ¿no? Bueno, la ventana Sí, de... claro, ¿por qué no? Lamentablemente. Si no me pasa lo mismo que la otra vez de que me están haciendo las tareas. Okay. Por favor, ¿alguien puede mutear a Alejandro? <risa> <risa> ¡Calvo! Ya fue. Bueno. Bueno, eh, No va a haber nuevo integrante. Basta. Va a haber la siguiente semana. No, hasta un bueno, año. Cuando ya no va a venir de grande, ¿qué diga. Hasta un año. <risa> me voy a suicidar. Como que necesito uno de obsidiana. Oye, ese fue de tu amigo, tu hermano, ¿no? Tu primo de siempre. André. Mi Oye, D Diego. Me voy a suicidar ya. ¿Me puedes conseguir uno de obsidiana? Mmm. Ya. Yeah. Escucha, me voy a continuar la grabación, ya. Había hecho un pequeño corte Ese por favor, necesito uno de este. Yo necesito uno obsidiana. obsidiana Bebe, bebe, a bebe bueno, Ah, cierto Eh, no puedo cantar, ¿no? Oh, ¿no? Me cae copyright y te meto golpe, Dios, ¿sabes, no? <ríe> bueno, vamos a agregar un pequeño waypoint para lava Ah, va bueno chicos, había hecho, vinito, corte, porque... <risa> porque... había hecho un pequeño corte porque me había ido al, al baño y era urgente. No somos los no somos lobos, no, somos peruanos Y por qué soy peruano? los <risa> que una los una que no vamos a... a vamos a ir al inframundo en que como que como ven, en el anterior capítulo ya lo habíamos ya si, sí, okay, avanzamos bueno. a ti Ok, lamentablemente yo ya fui, y cha y, uh, y llego también ya que, ya que, como que nosotros empezamos un poco antes el capítulo Ah, porque son un poco retrasados ¿Sí? y, no, eh, Es que chicos, a te mí me llevo, avanza, te y entonces yo avance mucho, y como yo soy el más pro de acá oh, eh, oiga, eh, los moos se buggean a veces, ¿eh? se buggean, uy, se buggean ¿No? fuerte escúchame me va a la pesea, se buggean fuerte No es por el, el internet Ah, sale humo, me le empiezo a meter golpe a todos. Eh, sí, necesito Bien. una obsidiana ya, ya. Escúchame vamos, escúchame, vamos al inframundo, vamos al inframundo, verdad que listo necesito obsidiana, necesito obsidiana. Se puede hacer pico de obsidiana, ¿no? Si sí. me pueden Acabo de ver que esto no escúchame, rompe. ¿Me puedes regalar comida? Uy, pico de oro. ¿Y quién ha hecho pa de oro casco? No la encontré. Bueno, Ah, rayos no. Déjame. Chicos soy el mejor de acá Eh por si acaso de? Ya? me quiero edra para buscar eh, algo en el framundo No, no tengo comida Yo ya buscar algo Pero igual, pe, pa, pa, pa el video oh, No, no seas rata o Ah, sea, me perjudican el video, eh No... <risa> <risa> ven chicos, ven como es mi amigo, no? Me gusta perjudicar, vida le gusta perjudicar el video no, no entiendo así no me no, no no, pues. que mejor paro de cantaros no el copyright va a venir hacia mí y bueno y al me va a decir págame pague mis 500 <ríe> dólares y tú va a borrar el video y voy a decir, ¡Ay, ey, mira, copyright! ¡Ah! Así va a decir como si pagara mucho bueno me... ya tengo una herramienta pero, pero, pero, que de tipi nada si más ya dice. <risa> no sé qué sea no esto se que se llama. Diego? infierno! lol! ¡Oh, ¡Diamante! ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo uh, ser el primero en encontrar diamantes ¿Puedo? ¿Puedo? No, era la pila azul tinte gratis. ¿Qué? Esto sí vale la pena. 32 de tinte de 30 no, mentira. Eh. Pero casi. Ay, te pego. Hace rato están hablando mucho. Yo necesito diamonds. Uno nomás. Porque es tú eres feo, pe. Por eso necesito diamonds. Necesito diamonds. Para progresar. ¡Eh! <ríe> ¡Eh! yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! no. Encuentro más. Oye, ¿eso que fue? ¿Eso que fue? Diciste que no habías encontrado diamante No, no, no encontré, espere, no, no sé dónde hay <risa> ¿Qué es lo que estamos subiendo <risa> ah, ¡Espera, diamante! No, mentira, si sí, lo había Solo necesito uno, dos, necesito dos diamantes, Diego Eh, acabo de hacer algo retrasado no, Diego, con, con dos diamantes puedo tener diamantes infinitos Así que sube arriba no, no, chico, por el puente diamantes infinitos ¿Cómo que diamante infinito? ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Por qué? ya pero dime. no necesito que subas para que me des el diamante yo Tengo, ¿Tengo, diamante, creo que tengo cuatro vida? diamantes, no sé si te voy a dar pero dime por qué voy a tener diamantes gratis ya, yo te, yo te devolveré los diamantes cuando, cuando me diamantes. pero dime por qué, no confío verás, es una máquina llamada Transmutation Tablet y solo yo soy usarla porque ustedes, se va, ustedes van a destrozarla menos de Casi seguro. tú eres feo, Pen? no mm, no sé. <ríe> Astral, por favor, necesito. El... Astral, necesito el diamante. Ser? O si no, le pediré permiso a Chandre para tepearme. <ríe> ya, ya. Te aseguro que me vas a devolver. Si, sí, te lo voy a devolver. Voy a pagar. Espérate, Tengo permiso. Tengo permisos. ¿Tengo permisos? No. No me mueras, no te, te mueras A ver, estos ojos me dan igual a mí, la verdad No sé por qué me dieron experiencia por esto. ¿no? Okay. Aquí no acompaño ni inframundo, porque soy solo, solito, solito Solo necesito dos No, no, no, te di cuatro, no Solo necesito dos ¿Cómo que rato Te di cuatro Solo necesito dos Eh, tío. eh voy un poco laja Eh, espérate, esto lo voy a botar, me voy a botar Gracias Tengo un inventario lleno, ¿qué retrasado soy? Sí, tengo un inventario lleno Ah. Eh, pero. Piero, eh, Piero, por lo menos 10 de 2 minutos, me dio diamantes. Busca backpack. Pero... Busca backpack en el J. Este es con cuero, ¿no? Cuero o cosas así. Ya lo voy a hacer. ¿Alguien pero tiene cuando es... vuelva. ¿Alguien tiene slime? No, tome. Yo tengo slime, yo tengo slime. Lo consigue el otro vez. Acá peleando contra un retrasado ese. A ver, ya. ya voy a esperar hasta las ocho y media. No te, te pesa, sabes, son los diamantes. Primer. No, no te ve por favor. Escúchame, estoy entresado. Creo que boté mi espada. Entresado. Ostras, un gas. No, un Pero gas. Vamos a empezar con ¡Mitalo! lo que se llama metaluria. No, un gas. ¡Ah! El primer piso completado. Ostras, me cayó. No. no. ¿Dónde está lo que había puesto cocina? a Qué rápido se te gasta esto, Pon eso no, qué asco. eso. Estamos a nada de obtener no puedo comer pancakes, chicos. Y no hay pancakes. ¿Cuánto cuero me... tienen? Me caí. Me caí. Me ¿Alguien me tiene caí, cuero? Sandra, ¿tienes cuero? No tengo cuero. Ven. Escúchame, quiero. Eh, con... No, es que no veo vaca, pero que escapa. ¿De qué otra manera se puede poner cuero para hacer una mochila? Sí, yo ya tengo cuero. ¿Me puedes regalar? Sí. Yo solo tengo uno. Y esto tengo cuatro. ¿Cómo hiciste es esta espada? ¿Cómo? Ah, esta espada. La que me permite colar. ¿Cómo? Sí, ¿cómo es lo hiciste? <risa> no, ya sé, pero ¿cómo fue? Con obsidiana. En la Consiguió mesa, el zombie obsidiana. No sí, sé, pero ¿cómo? ¿Y ¿Cómo? ¿Con qué material? Con obsidiana. ¿Pero no hay? Ah, con oxydiana, claro, claro, Siriana. Yo no tengo oxydiana Espera, no me mates, p. No tengo oxydiana No, Siriana. me mates No tengo oxydiana, no he dicho me Hola. mates Oye, para que el y todavía está... Hasta... Está chetadísimo, ¿no, oye? Segundo episodio y ya, está... ya está chetadísimo Solo tengo un diamante Y es porque Astral me lo regaló En el dos. Eh, Diego, tú, eh, eh, Piero, ¿tú tienes tu, tu casa? Aún no Pero no. ¿no te has robado los materiales que puse, no? No, yo no me he robado Fue astral. Pero ¿no te habrás robado los materiales? Fue astral, déjame hacer Yo no estoy haciendo, nada. Mm. Yo estoy en la mina, mírame dónde estoy Déjame guardar mis cosas Déjame guardar mis cosas en un almacenamiento infinito ¿Qué es el que está robando? También no ah, nada, estoy, pero guardando... Pero, pero... estoy guardando todas mis cosas, déjame guardar ¿Y si? Es no, no, no. ah, ah, ah. Acabo de encontrar algo que creo que nadie va a encontrar en su vida escúchame voy a ir a la mina Eh, oye, oh, Piero, Piero, ¿tú tienes casa? Piero, ¿tú tienes casa? Aún no en dónde minas, en cualquier en cualquier lugar, ¿no? Eh, sí, ya déjame. Yo voy a minar ya. Sí, creo que nadie no se ha encontrado esto. Para los que están viendo Mira, mi video se dan cuenta que cuántos diamantes tengo. 7. No pregunten cómo, pero tengo 17 diamantes. Eh. Confirmado, quiero es hacker. Sí saca de las cosas del modo creativo confirmadísimo confirmado saca de las cosas del una pregunta qué es que es yellow no yorite ore es un es para hacer reactores reactor nuclear el nuclear Chicos, no, no, no, no, se no, no, no, no lo ni no si siquiera, bueno. eso es cuando termina la serie Acabo de encontrar mucho de eso, eh ¿Cuánto? <ríe> mucho es que una cueva todavía? ¿Cómo se ponen Como los marcadores? 10. ¿Cómo se ponen los marcadores? ¿Cómo se marca? Ah, con el... hay una tecla, pero no me la acuerdo <ríe> ah, bueno, ¿Cómo se borran los marcadores? Tampoco me acuerdo ¿Cómo se borran los marcadores? Diego estoy muy chetadísimo. Para los que están viendo mi video estoy muy chetado. No, nadie brillante yo, yo estoy mucho <risa> más chetado. <risa> yo sé que están menos chetado porque soy retrasado Pero el que está, no, no la, bien, bien. la gente cre, todos creerán que eh, Diego, bueno Astral es el más chetado, pero la verdad es que ese es yo. ¿Qué? Eh, nadie te preguntó, amigo. Bueno, fallas técnicas. Tamare. Eh, Aunque firme, firme, nadie te preguntó. Pero... Firme, firme, tengo la primera mochila. Firme, firme, de mis cosas. Firme, firme, le robé... Oye, oye, no tengo ni armadura ni nada y ya me están rompiendo. Oh, dame, dame, Yo espera. Ah, si ya tienen dinero. Ya me están robando todo. O oh, mis materiales, oye, ¿Qué? ¿por qué me roban mis materiales? Dan ¿Dónde lasco. está? Tengo 35 de y, y 284 de osmio. ¡Eso es dinero! Tengo el retardado que esconde su casa. Pues nadie tenía casa. Va a tener que romper el portal al Nether para luchar. No, en serio, no, no. <risa> Ya, para mí, para que hago mi pico de, de sí por eso, de por eso. Por eso, pues, ahora. Ya, dame mi diamante. Ven, ven para arriba. Estoy, yo te digo, yo te digo, yo te digo. Estoy acá. Yo, yo, yo. Ya, aquí tienes tu diamante. Ah, yo te, yo te, yo te ven, ven, ven, ven. Dos diamantes. Ven, ven, ven. dos diamantes Dos diamantes. ¿Yo ayúdame dio Piero? No, necesitaba estaba uno. Ah, oye, yo me pierdo. un esto, pe no ah, gracias así lo quiero. Una pregunta, para qué es esto ¿Qué? bien que mejor en este pico, Es hermoso, aunque el pico, oh, escúchame, el pico de oxígeno es mejor que el que tengo yo, este, mira obviamente ¿Qué? y es mejor que el Entonces aquí está, ten, ¿dónde estás? Oh, no, gracias Diego dirá por ¿Pues qué está. no tengo no. Eh, ¿dónde está? ¿Le lo diré. ¿Qué? Pero yo no lo tengo. Está agarrado el quién. Eh, ¿dónde está Diego? ¿Dónde está ¿Ahorita, Diego? ahorita le pregunto. Ah, me eh. olvidé re de rehacer re el portal. Oye, oh, sí. Pues dámelo, Peo, hoy, dámelo. Sí, nada, se lo ¿Dónde está? Oye, gracias por toda ¡Ay! esa ayuda. Oye, ¿quién tiene mi pico? Lo tiene así serio, Yo pedí no yo pe. Así, pe. No, ¿Yo, yo mi... qué? Yo no estoy, ¿es preguntando, estoy preguntando a mi mamá Digo, no seas así, por favor Digo, yo pe ¿A qué rato? Oye pe, oye, oh, ¿no ves? Diego, otra vez lo No, lo tío, tiene Diego a la marchules, pico un montón, eh. ¿Qué es esto? Diego, ese. El... A ver, espérate, espérate, quiero probarlo. Eh, si... ¡Diego! ¡Eh, Diego! <risa> ¡Diego! Diego, dámelo. Estoy muy chetado, eh. Diego, dámelo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Diego, dámelo, con siena. Es igual que un pico, pero como si con siena, dámelo. Ok, ok, ok. Me lo voy a hacer. Espérate, voy a picar sciana con tu pico y ahorita vengo, eh. Ya pero no seas así, tamay. Porque me robaste, porque. A ver, me robaste. ¿Robaste ah, o no? Te volví, te Además, Ya te inmediatamente volver voy volver un poquito usado por la tiana. Déjame usar eso, Diana. Que no tengo ni un pico. Tampoco, tengo un pico así, todo. raro no. qué es esto? No sé, la no, te, te Me bugueé un bloque. Ah, no sé qué es esto. Ah, esta es eh, la mochila, ¿no? Sí. Bueno, que se vaya a la, la ñonga, ¿no? Bueno, voy a minar un poco. Ven. Solo necesito tres de oxidiana, ¿no? Okay. Voy a minar un poco. Y palos de piedra, ¿no? Pero dile a Sergio que se cae... Re... Sí, no, una hora. ahora. No, sí, oye, oye. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi lingote naranja, ¿Dónde, ¿dónde está? Diego. Diego, me das ahorita... ¿Qué? ¿Me das ahorita? ¿Qué cosa? Mi lingote? ¿Qué lingote? ¿Qué lingote? ¿Qué lingote naranja? ¿Me das ahorita o tu casa va ser, o tus cofres van a ser asaltados? Pero si estoy en mi casa. Pero no, como te no lo juro? Te lo juro por Dios que no te roban. A ver, a ver. Ya le estoy preguntando, pero no me contesta. A ver. Ay ah, Diego, a ver, a ver estudiado, ¿eh? A ver, déjame ver. Ya, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ah. Oye, te puedo dar cualquier cosa infinita que tengas ahí. Si quieres, te puedo duplicar toda la lápiz. Deja, o sea. deja, peo. Oye. oye, deja. De oye, deja. Si Espera. Sí. ¿Quién? Te puedo dar todo el ticket que quieras. Tenías uno. Dame. Pues, en dos. ¿Ves? Bueno, pues. Por eso, si me dan mis lingotes moraditos, lo voy a recompensar. No tengo nada. ¿Cómo quieres que lo me diga? Lo agarro, lo he agarrado de Dios, yo lo he visto. Te mm. lo juro. No sé, no sé en quién ¿Aló? Ya estamos en camino, nos hemos a rojar el. el. el. vamos a cenar? Y soy que que... Mucho oye, No, lo que en una del metropolitano. Oye, oye, oye, déjame ver, déjame ver. ya, hijo, ya, yo, yo estamos en camino. Ay, chao, chao. Ay, chao ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! Abuela, eh, dice a mi mamá me que me saca la saludita. Me, me doy cuenta que acabo de quemar mi pico. Me está de viniendo. Hierro. Uy, uy, uy, nueve no daño. Mi espada hace más daño que una espada de diamante. Uy, ¿cómo se hace esa cosa de oxigana? Eh, bro. Oigan, ¿cómo no, se hace eso? No, no me pegue. Hola. Okay. Hola, ¿cómo se hace esa cosa de oxigana? El pico de oxidiana. Como un pico normal, pero con oxidiana, no me deja. y que hacer acá un s especial de lo que tiene, Piero. Tengo harta durabilidad. Arma ¿Por qué tu hermano grita Piero? Los niños. Para mí los que están viendo son niños, pero los niños. ¿Por qué? ¿O oh, cómo se hace? ¿O oh, cómo veo la capa? Con al F3, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace el pico de Pen? Las cosas mágicas. Sálvame no, pero... y te enseño. Espérate que no tengo diamante encontré diamante tío ya cómo se hace Pues encontré cinco de diamante algo anda mal no diamante a ya se hizo un arco y todo está de rato ay que es viciosazo a ver como de qué puedo hacer un fletching ay. tenemos ceders Escúchame, ¿cuánto ya. va a durar el episodio? Pero ¿cómo es ese el pico Si Primero dale suyo a Alessandra si es que no le has dado ah, ¿Dónde está? Entonces, no, bien, se bien. lo vas a crear, me lo vas a dar a mí, ¿sabes no? Ya, pero ¿dónde estás? Yo soy en la mina, en la mina Lo viento Mira, a subir Quiero saber en qué capa estoy Bueno toma, después se le da salida Eh, mi pico ya se rompió, por favor, deme el pico de destrucción Ve arriba, ve arriba, lo tiene... lo, <ríe> lo tiene... Piero Creo que... no quiere explorar ¿Alguien tiene slime? Ya tengo, ya tengo. Tráeme, para hacer algo especial, para Gracias, que. Solo un instante. Sí, lo repito. Mira, despedí un rato, yo estoy, estoy farmeando. Ya pe, ¿cómo se hace el picoteo, pe? Ya pe. Ay dios mío. ¡Por oh, qué rata! ¿Alguien tiene sufi? ¿Alguien tiene algún alguna gema? Yo tengo. ¿Cuál? Una morada. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo se llama? ¡Casco! Me caí en la lava. Alessandra, ¿cómo se llama? Si, si, si, si, si, si, si, si, si Alex ¿Qué te llama? No sé, eh, yo soy acá arriba, dame mi pico, dame el, Primero dame el slime No tengo nada, no tengo nada, ni siquiera sé de qué estás hablando No tengo nada, no tengo nada ¿No tienes slime? No, o sea sí, pero... <risa> ya ve, dame, dame slime hay un pico está Dame slime. Este es poco... es Ahí hey, acá todo, todo. Esto es. Pero no es slime, slide, es de ¿Ahora? Cualquiera. Pero es como el slime Sí, exactamente lo que necesitaba. ¿Me vas a hacer algo a mí, ¿no? Pídele al al chico llamado. ¿Ya sabes quién? ¿No? ¿No te lo dio, mi pico? No ¿Cómo que lo tiene, lo tiene él? No lo lo tiene él ¡Qué mentiroso! hoy? ¡No lo tengo! Te si lo tiré Te Pero lo juro, Alexandre Lo tiene él, no no te no no él. No él. ¿Sabes que lo tiene Yo no, no lo tengo, tengo. tengo Yo no lo no tengo, tengo. tengo, estoy en mi casa acá No pues... lo tengo Oy, Te lo juro, te lo juro si No lo tengo, Uy, o sea, oh, Yo tengo no lo tengo. Sí, He estado captura y todo. Ya, ya, tal vez se lo tiró un zombie. Te, oh, te, lo, te lo juro. Lo tiraste un zombie. Lo tiene él. Sí. ¿Cómo hago para quitar los.? Lo, oh, Aquí está. Sí. La mía, p. Pe. No. Pero por qué no? ¿Que no le dices, qué? Pero sí ¿Qué? le di. Escúchame, escúchame, digo, es igual, pero con en vez de palos son palos de metal. Oye, ¿la ¿Y cómo oye, se usan los oye, palos oye, de metal? Oh, tú eres recontra hacker, ¿no? Oye, tú, tú, tú, tú. Ostras. ¿Podría decir que tengo uno de los mejores, mejores picos, picos ¿Ah? Yo tengo el mismo pico, pero mejor. ¿sí? ¿Cómo lo mejoro? Mejor? ¿Con diamantes? Sí, con diamantes. ¿Pero con cuántos? Si me das tres, te lo mejoro. Con tres diamantes, ¿no? Voy a por ellos. Voy a por diamantes. Ostras, ¿por qué mi pico se puso morado? Voy a romperme este pendiente y usar este. A ver, vamos por Vamos por acá. Está muy bajo. Espérate, quiero es? ver pronto donde se la capa. Alessandra, un, un poquito de diamantes. Oigan, mi mesa, ¿quién la agarró? Alessandra, Diego. Desde qué, desde, qué capa hay, ¿Desde qué capa hay diamantes de la, la 12, no? Me van a dar mi mesa especial de... voy a Acá hay Occidiana, ¿Qué? si quieres. Luego. ¿Se puede picar occidiana con oxidiana? Primero denme mi mesa y luego les hablo Yo no tengo tu mesa Yo qué? qué mesa? No sé de qué habla. Dámela pero que mesa es como una pequeña es una mesa pequeña me la das ahorita dámela hmm. tablet me la das solamente tengo la losa de madera pero solamente tengo una losa de madera no me quitas nada de daño Uy, mami no te lo juro en Che que no tengo nada A ver si tú no tienes la tendrás Chandra Yo no lo tengo, wey. ni siquiera sé de qué hablas soy, de qué me suena Se llama Transmutation Tablet Eh eso el. no es qué vienes? no tengo nada Eso, más te domina, mira, mira esto, que no sé, es, esto ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces? No tengo nada, eres idiota o qué No morí por tu culpa ¿no? Lamentablemente como nadie más creedad, pues, voy a tener que sacarle creativo, lamento realmente. Este Uy, tú no roleas, Uy. No, madre, ¿qué modo? para qué la roban? ¿Para qué te roban? Pero yo no la tengo. ¡Me lo he robado! Uy, qué rata eres, hoy. Yo Todos lo tengo? Ustedes, los que han visto Saben que esto pero yo lo tenía. Lo rolea bien, pero rolea bien, rolea bien. Justamente esto yo lo tenía. Dijo que saquen la. que saquen, ¿cómo se llama el pollo? Todos los que han visto saben que yo tenía eso y que eh, ay, no. no, no, no. Solamente que lo saque para que les... lleguen. Bueno, sácalo, pero que alguien llamado astral yo no me lo voy a dar nada de creativo yo no voy a agarrar nada de creativo pero que yo no hice nada y obviamente fue astral uy si yo estaba en la mina no probable es probable que haya sido astral si, sí, eso lo sabemos pero todos. que yo no lo hice, Uy, no lo hice, en serio hice si ese pico ¿Qué concreto? va rapidísimo este pico, hermoso y cómo se puede reparar ese pico con oxígeno con qué? ¿Qué crees? Oxígeno, ¿no? <risa> ya toma, toma. Toma, pero hazme un pico de oxígeno, pues. Toma, digo, yo creo que tengo eh, tengo dos, no sé por qué tengo dos picos de oxígeno. Ya vieron. ¿Y ¿Cómo se hace? No, todos. todos ya vieron que lamentablemente, todos saben quién se lo había robado. ¿Quién se lo robó? Astra. Ay, dinero, qué ladronzuelo. Por eso. Pero es que nadie se hacía mi pico, uy, nadie, nadie me hacía caso, nadie quería darme mi esto, pues. ¿qué? Tiene un pico de, uy, de un astro, No. Solo por no haberme devuelto lo que yo necesitaba. Ahora. Sí. Más ustedes me roban acá cada rato. Alessandra, tengo tu pico. Astra lo tenía. Ya bueno, Astra Astra, te quedas tu pico, ¿ya? Ya se ha tenido mi pico, mejormelo me por favor. O sea, devuélveme, devuélvelo. Uy, ya se lo regalo, Astra. El pico siendo es lo máximo, ¿no? Bueno, lo voy a guardar. Yeah. Va bien rápido, mira. Oh, después ¿pues el, el video en 30 FPS, ¿no? ¿Quién se ha muerto? Se sí, compa. ya está muerto. No man, no le han avisado. ¿Cómo se hace el pico, chico? Estoy diciendo hace 4 años. ¿El oro, oro sirve o no? ¿De oro? Sí, sí. mucho? ¿En qué puede sí. servir? ¿Puedo mejorar el pico? Oh. sirve sí, para manzanas de oro, para zanahorias sí, sí, de sí, oro. Pero dice, pero ¿se puede ver eh, algo del mock se puede como no? Eh, creo que sí. No sé. Alessandro, te regalo mi armadura. No, era... No sé, te la regalo. Bueno, pues quieran en los de sonido y acá hasta el santi. buena gente ¿qué haces? no tengo nada. Alessandra, sube. Que te me va a matar, que le igual me va a matar nueva. la... No, no, no, no... Ah, soy ya Qué cosa. <música> Ahí esto, toma. ¿Qué estaba haciendo la, el esto? <música> no, cuidado. <risa> <música> no, ha explotado todo no, ostras por favor, dime que está mi mesa. Sin la mesa ya fuimos. Tío, Oye, ya pe, no me rompas la puta. Mame, ya valimos. No, pero, pero, pero, Aquí, aquí, aquí no pensé que eras tú, pensé que era Piero. Pero, pero, pero. Ahí está el perro detrás, el perro. Oye, Astral, ya valimos. Oye, pero ¿por qué? Hoy se come perro, hoy se come perro, hoy se come perro. Astral, ya valimos. ¿Cómo que ya valimos? No entiendo. Porque per perdí la... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Esto la mesa que permitía duplicar cosas, si <risa> me la reventó. no tengo más diamantes. ¿Cuántos crees? ¿El loco sirve reparar o no? no? No te voy a dar diamantes porque ya sabía lo cheto que está. Con... Mira, hagamos una ley: no se puede robar, no se puede hacer entrar a las casas sin permiso. Y tampoco, oye, esta es la hora oxidiana. Ya, sí, eso, mira. Falta los pies, ya, oye, falta los pies, falta los pies. Oye, Astral, tú me la has ¿Eh? ¿no? robado, tú me la has robado, tú me la has robado. Lo acabas de tirar. Tú me la has robado. Mira, mira cómo se ríe. Tú me, me la has robado. Toma tu cochinada. Uy, tú me la, la robó, robado, robado, robado, tú me la has robado, tú me la has robado Mira, joder Él me la ha robado, no, él me la ha robado Quédate ahí, por rato, asqueroso Porque me, me necesito palos de metal, ah, Oscar, eh... ¿Por qué se nos ha los...? ¿Cómo se hacen los palos de metal? ¿Por qué se nos ha usado los...? Oye, necesito palos de metal, no, no, tú no, tú no, no, no sabes... Pero, ¿cómo se hace un palo de metal? No sé... ¡Uy! <risa> ¡No, hoy tiene no, el palo de metal! <risa> Bueno, como, como es casi imposible colaborar, me voy lejos. Adiós. Necesito un palo de metal. ¿Cómo se hace el palo de metal? ¿Alguien sabe? No. Creo que se hace con metal? Uno, hay no sé qué es metal. No sabía esto, pero, pero buen dato, ¿eh? buen dato también te hace con metal. Ah, metal. claro, una de piedra con ¿no? La puta con metal. Quiero cocinar, ¿no? mí ah, me recuerda con metal, se hace un palo de metal. Oh, muy difícil, ¿eh? pero. Se puede crear. Uy, solté mi pico de que de café. Se queda lástima. Tiene una lástima. Uy, mi pico de está a punto de romperse. Uy, ¿qué pasa si lo reviento una vez? Bien, graba. Ah. Graba. Solo me falta arcilla para poder hacer el horno especial. Ya, si has visto los mods, no entiendo. Creo que acabo de encontrar una para completar la, el horno especial. Tengo que leer esta cosa. Narcisa, una sí. ahí está, ya fue, ya. ¿Eh? André, Astral, ya tengo lo que necesitaba para hacer el horno especial para tener todo eliminado. A ver. Yo estoy quemando osmia para hacerme zapatos de ojo. Y de ahí, oxidiana. Hay un bebé llorando. Es mío, ah. es Sergio, no? Ah, Sergio, este astra. Sergio, es un lloro. No, Mi hermano no está llorando. Oye, vieron, me está viendo mal, Sergio. Yo no. Sí, no. Pues no entiendo cómo se hacen estas armaduras. No, no lo logro entender. Hay un libro, solo me que me está, me está en está me inglés. Sí, Hay pero un... no no dice como hacer. Dice. O sea, solamente dice como hacerlo. Ah, no, no, no. Está cayendo Sergio, no... Con hierro, pero cómo junto los hierros. Es que con hierro uno podemos hasta que tenga lo que el horno especial Okay. Ahora mismo. ¿Y, de, y el... de qué podemos hacer los armaduras? De obsidiana nomás. La tenemos que agarrar obsidiana. Claro. Otra okay. Okay. Mm. voy a ir a la mina, aunque no tenga comida, ah. no tengo comida, coño. Llevo la hora de chitarme hmm. Chicos, para que sepan, yo sé mucho de Minecraft Pero no, no sé mucho de... O sea, con mods Ay, como voy, que ahí estoy pues... perdido Oye, acá hay una mesa ¿No será esta? ¿La tiramos? No, esa es la que yo coloqué bajo tierra hmm. Estoy muy perdido ya, pero cuando como cuando de oxidan necesito para hacer una armadura, por ejemplo. Más de. un pico, como, como, Para hacer un pico solo necesitas cinco, para la armadura 40. 40, ok. ¿Qué? ¿Cinco sí. de oxidano para hacer un pico? ¿Eh? Dice? Es bastante barato. Para hacer una espada o la espada no se puede, ¿no? ¿Para hacer una espada ser? de oxígeno se puede o no? Sí. sí. ¿Con cuánto, con cuánto, cuánto? ¿Cómo se hace? ¿Con palos? ¿Con palos? ¿Con palos de metal esos? ¿Con cosas. Ya, de autoridad? Ya, pero... Ya, pero ¿cómo se hace? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo se hacen los palos estos? En la mesa especial. ¿Ah? Hay una mesa especial. Ya, pero tengo que ponerlos o calentar en algo o algo así. Eso lo harás después, por ahorita no es necesario. es necesario. O sea, próximamente sí será necesario para hacer cosas mejores. ¿El ¿Con qué es el, el stone rock. ¿Es esto? ¿Es rock. ¿Es esto? No? ¿Es ¿Es un.? Hay más material. Puede hacer hasta de papel. con piedra. También puede hacer de papel hay mucho aljo la... hay ¿En mucho lajo no es que me estoy alejando un poco por eso es que, es no te alejes es que necesito explorar a ver voy a ver si se puede hacer con esto no sé por qué Oye, ni el agua lo puedo ni el agua puedo hacer <risa> me voy a poner esto también oye pigo no te alejes tanto Que sí o sí tenemos sí, que alejarnos pero todavía no eh, no se sé no rompe no no no no no no no no un dragón, un dragón, un dragón, eh, ¿cómo, cómo no no no, ¿cómo, cómo haces una espada oxidiana? Ah, ¿sabes cómo hacer una espada oxidiana? No, yo también digo lo mismo. Ah, pare, no quiere decir Diego, ¿no? Vamos a hacer un chisel. Un chisel. Palo de hierro. No, no dice nada, es una rata. Oh, ¿se puede hacer chisel de diamante? Sí. ¿Y para qué sirve el chisel de diamante? Ajá. Para que dure más. Pues. <risa> ¿qué haces? ¿Qué haces? qué veremos? No, me la qué, es? qué firme, firme, firme, sí? Sí, creo. Pero a lo mejor los en otra cosa. Sí. Sí. ¿Puedo hacerme la espada o no? No sé. Pues tengo 13 yo tengo de oxidiana, Casi ya me falta 40. La malogré. debía haber, debí haber llevado mazanas de oro. Yo me quiero hacer una espada de oxidiana, por favor. Espera un ratito. Necesito 40 de oxidiana, ¿no? Pero puedes hacerme, lo puedes hacer. Tengo 3 de oxidiana y acá 64 de, de espada. De ya te di una, ¿Un ah, una espada. pasa, Pasa, pasa. ¿Es con este? ¿Es con este? ¿Es con esto, ¿Es con o No, con demás. Pero son 4, 40, ¿no? A Quiero. ¿De madera? ¿Era de madera? Pero yo me hice como 500 de estos palos. Quiero. <risa> no, ahorita espera. Quiero. ¿Qué? Son 40 de oxígeno ¿no? Sí. Ya está bien? ¿Chandre, chandre, chandre? Sí. Escúchame, ¿40 de oxígeno para qué? Para la armadura de oxígeno ¿Y dónde está por tanta oxidiana? <risa> mira. Es que ya solo me falta eh tengo 16 ya. Quisieran ver un dragón de verdad. No, ahorita no. Pero ven, pero ven, mira, estoy yendo por un dragón, pueden esperar un momentito. ¿Cómo? Oye, es que esta rata ya está con los dragones. ¿no? Uh, no, no. ¿A ¿Dónde está el dragón? A ver, a ver, ¿dónde no, no, no, no. está el dragón? ¡Me desapareció el agua! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! no. Que,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 no volver a alejar porque voy a ir a por un dragón oh. ya. Está mal, güey, pero no vaya solo, pe. No, yo puedo, con un con una manzanita de oro. Pues. Pero ve con, con nosotros, si nosotros somos de la serie, pe. No, es que está un poquito lejos. Es mía, como es de rata. Y después me dicen es a mí sí, que avanza sí, mucho. Hay que ir solo porque quiere todo para él, pero es lo que quiere. Ajá. Que yo soy el único que puede, soy el único que tiene los materiales suficientes. Sí. ¿Acaso ustedes tienen, ah, no. una de... ¿Acaso tienen una armadura de obsidiana? Yo casi ya la tengo. Solo me faltan. ¿Por qué siempre como... voy con el... Como... el inventario lleno? ¿Qué me pasa? No? no hay nada, güey. Pues... Siempre voy con el inventario lleno. Por eso es que tengo una mochila, para no tener nunca el espacio. El, el, el, el Uy, ya voy a una mochila, ¿no? Siento que eso es la mochila de ti. Pero ¿cómo el, contigo, el pico que ya se acaba rápido, ¿no? No. Sí, está en naranja, la barra. Ya me falta poco para el pico de chismos ¿Esto es de pico o Armadura Ah no sé, queda con la luz Ya solo me falta 11 ya No si quiero, también pico, me series, horroría, unos 16 más. Estoy matando a la antigua con un arco y flecha. Ya, pero ¿cómo se hace? O sea... Mi ¿Qué, Qué mato. Mato. Estamos en el episodio 8 y ya matamos a un dragón ¿no? <risa> Bueno, ya matamos a un dragón No me dio mucho, era, era un nivel bajo Solo me dio 10 huesos huesos <risa> <risa> Al episodio 3 vamos a poner el Ender Dragon ¡Eh ¡Hey, diamante! ¡Bien! 5, 3, 10 de diamante ¿Cuánto? 10 Dámelo ¿Sí? Dámelo y te duplico las ganas Dámelo y te duplico las ganas Dámelo y te duplico las ganas Dale, haz una ah, rata no? porque también se duplica el mismo <ríe> ¿Por qué no me quites eso? Debí intentarlo Dímelo, dímelo, diamante diamante dímelo, dímelo yo he encontrado diamantes, mucho oh, diamante. Ostras, lo que hay acá. Uy, oh, acá hay ostras. Oh, Uy, lo... oh, hay un montón. ¿Cuánto? No sé, yo voy como 15. 15 diamantes. y yo tengo. Siento que se han mentido, pero bueno. También. No, serio, no. Es que he encontrado acá y más, más para allá había más. Te conozco, Alexa. Te... Después le verifico los hacks, no te preocupes. Pues me lo multiplicas, así ¿no? Si no te meto golpes o escúchame, mi pico de oxígeno está a punto de romperse. Hazte otro. O repáralo. ¿Pero qué sale más caro? Hacer otro. Puede ser que algo? Que... O... Hay que considerar que soy la persona más rica. adinerado? No me llamas. No, no puedo tener... No, Estoy que tengo 37 de obsidiana. ¡Ostras! ¿Tan rápido? Sí. Ni yo? Hoy ¿de dónde no? no encuentro oxidiana yo. O sea, sí sé cómo hacerlo, pero no encuentro el lado. ¿Lo obtienes? ¡No! ¡No! ¡Se me rompió mi pico! ¡Está roto, dice! Ahora tienes que repararlo con más obsidiana en la mesa. Eh, tí... que no, encontré tí... más para hacer más bombas nucleares. Más ahorita ¿eh? oh, Escúchame, ¿Puedo picar el eh, diamante con el pico este de Certus Quartz, de, eh, Quartz ese. No, no puedes picar, Con eso solo puedes picar Iron oh, Madre, que se me rompió el de... Oye, oh, voy a ir arreglar, me voy a ser cierto No da asco, el pico roto da asco ¿No? Da asco, ¿no? Por eso yo siempre llevo reparadores automáticos en mi... inventario, me permite reparar mi arma en un segundo. Eh, me he perdido. ¿Qué hago si me he perdido? ¿Me, me he perdido, no? Ok. Pero no tengo... Déjenme. Bueno, chicos... <risa> no tengo contestos. Bueno, chicos, acá los voy dejando para el próximo... Chicos, por acá los voy dejando para el próximo episodio. Vamos a... ¿Cómo no, no. Tengo que comer y tengo que hacer mi vida. Tólo, tólo, yo, yo, ¿sí? no? Ustedes vayan avanzando, sé ¿sí que pueden. Ya, despídete. yo voy a grabar un poco más. O, tal, o antes de irme, voy a dejarles el horno especial que duplica ores cuando los metes. Espérate, espérate, espérate. Antes que te vayas a hacerme una cómo como se hace una armadura. Escúchame, yo? escúchame, ¿Oigan? antes que te vaya a te culo puedo... Escúchame, piero, pero antes que te vayas me puedes decir cómo duplicar los diamantes, por favor. Primero ve a internet y busca Project, Project E en español en YouTube y vete un tutorial. ¿Pero ¿cómo, cómo se hace cómo se hace lo de la armadura? Busca en YouTube. Yo tengo 40. En YouTube busca Tinkers Construct. ¿Tinkers? Tinkers Construct. ¿Al armadura de qué ya no, no, es que cada mod es diferente, tienes que buscar Tinkers Construct, Tinkers. Constructs". Tinkers, ¿por qué? Vamos. no tengo es que que puedo producir de oxígeno, Ah, ya, es Tinkers. Me voy a suicidar. Oh, y... si me suicido, los diamantes no se pierden, ¿no? No, no se pierden, Y, ta, y para las armaduras, Tinkers, Armory. Y para, el, y para duplicar cosas, Project E. Hay muchos mods. En, la, en, la, en el modpack podrás ver mod por mod y buscarlos en Youtube. Es lo mejor que veas. Oye, oh, ¿le puedes poner más mods al juego? ¿le puedes poner más mods? Más adelante colocaré un mod para que no se roben porque ustedes son capaz de todo. Eh... Escucha, escucha, me me me, me piro, ven al fondo, por favor. Mira, estoy explorando, estoy buscando Pero, más dragones. Eh, tengo que matar más dragones. Eh, no tengo, llenar, no tengo vea, oxígeno, Piro. No tengo oxidiana. Déjame que. Guaste eso. Les voy a dejar. Regalito pero, encima ¿Qué? del portal de Alessandre, ven para acá. Ven para ¿Y cómo, dos, era para para para cómo era para hacer armaduras? el ¿Cómo era para hacer armaduras? Pues de hecho, está arco, está, está rata. Pero pero pero, pero, pero, pero, me lo puedes reparar, por favor. Mira, me lo puedes reparar por pero cómo se hace, cómo qué video era para, para, para las armaduras? Para la armadura de... ¿Cómo ¿Para la armadura de Xiana? Pues toda la experiencia se lo llevo. No, no me maten, estoy, estás mintiendo. ¿Me lo puedes reparar por favor eso? Me ha roto el pico. Ya, ahorita, ya pasa. <risa> No, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es, no es, ese favor, dame, no no no ese no ese no vete, vete, vete, Piero, vete, Piero, vete Piero. ese no Piero, Piero. ¿cuál es, ese video, pe? ese no dame, dame la espada, ese dame la ese espada. espada. Diego, ese mi espada. no tengo ni una espada. Dame ¿Eh? la pierna. ese espada, no me la dices. Espera, déjame para algo. Toma, toma, toma, toma, Ahí está, te laje ahí, la dejé ahí, el pico. Sí, sí. Arra... Mira, mira Diego. Diego, mira eso. No quita nada. No, porque espérate. espérate. Espérate. Tengo un regalo para alguien. <risa> <risa> no nada, porque tú tienes armadura, fe. Tengo un regalo para Eso alguien. Sí, ¿Quién no? lo quiere? Yo, yo, yo quiero. Yo. Oh. Así, Alessandre. Bueno, Chandre, ¿dónde estás? Coloca esto junto a tu pico en la mesa que y se va a reparar. Pero, ¿qué video era de, de esto de, oh, dame un pico, de las armaduras? a ah, tu pico ¿Tú el, el pico, el pico? pero qué video era pe? de las armaduras Bukatins Tinkers, sí. Construct Armory armory estas si esta la madre ya eh oh, ah yeah. ya mm escúchame cómo lo hago dices en acá la mesa de crafteo dónde cualquier mesa ah. pero se repara al 100%? por ciento casi bueno Alexandre también ten este regalo que espero que te guste el arco el arco no, no lo no me lo dices porque estamos eh, lleno el no el... te lo diré día. Día, no no me lo dicen es que lo ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Son flechas infinitas? ¿Las ¿Son flechas infinitas? ¿O ¿Por qué te armando un tweet? pasa? Ten más, ten más ¿Para reparar es eso? Sí, para reparar cualquier cosa ya, eh, ya, creo que lo voy a dejar acá el video Voy a dejar acá el video, Creo, escúchame Creo que acá voy a dejar el video ¿Te parece bien o no, pero? Lo dejo acá el video que ya voy mucho tiempo, ¿no? No? Diego también debería ir dejándolo. Vamos a despedir, vamos a despedir, ven Vamos a despedir el video, ven Diego mira Diego, Esto vamos disparo a despedir el video de flechas a la vez, mira cuántas flechas dispara a la vez, mira, mira Ok, dispara más que la mía, esa no? No mira, mira Puede ser que el flecha tiene aimbot, ¿no? Espérate, ¿no? Voy, a, voy a hacer una última cosa. Deja, no, no mate, me voy a hacer una un cosa. No, pe <ríe> No, perdón, perdón. Muy tarde me dijiste Te Le dije, rete En el segundo episodio ya tenemos armas de... segundo episodio ya tenemos armas de De Occidiana, que... ¿okay? Un poco... Ahora sí, mira, pruébalo, pruébalo, no? mira, pruébalo. pruébalo, pruébalo. ¿Cuánta vida te Oye, ¿Cómo haces para mejorarlo? Tengo, tengo diamantes. Multiplícalo, pues, multiplícalo los diamantes, por favor, antes que me despidan. Ya. Sí, pero, pero también tienes que darme todos los. Li... No, mira, espérame, el chiste pero... es que, mira, tú me das 64 de hierro y yo te doy dos diamantes. Así es. Ya, pero acá me dejé mi hierro yo. Escúchame, ¿dónde es mi hierro? No lo sé. Escúchame, estuve picando hierro todo el día. No por el hierro, doy mi casa, hierro por el hierro. ¿Y dónde está? Ya sé hablar. Que me dónde se mi hierro, no. No, ya me. No, mami. Ya mira, si tú me traes 10 stacks de cuarzo, mañana te doy 10 diamantes, ¿te parece? Toma, acá tengo 30 de hierro, ¿cuánto de hierro quieres? Ya con 30 de hierro es un diamante. ¿Y, y cuánto de ¿Y cuánto de hierro quieres? Con 30 hierros es un diamante. Rápido, avanza. Voy. Mira, te pego que estoy. Ah, eso no es hierro, no. no. Avanza, pelo, no, no, voy. Con a... 30 hierro. Ah. ah, sí, eso, por favor, me voy a morir. <risa> Uy, no, no me sale rentable. Tienes que darme ot otro poco de hierro. A mí, tienes no que darme... Tienes que dar. Más hierro, ¿no? Tienes oh, que, sabes que dar. ¿Sabes, <tose> Diego es una rata y se ha llevado todo <tose> el hierro? ¿Qué mara, ¿Estás ahí? Se fue ya? ¿Qué? Bueno, cha, Alexandre, ahí, Alexandre? Alexandre, Alexandre, mira, mañana. Espérate, ¿cuánto vale esto primero? El siguiente capítulo, ¿no? El siguiente capítulo. Si tú me traes 10 stacks, 10 stacks de cuarzo, yo te traigo 10 diamantes, ¿te parece? ¿Ya? ¿Te parece? 10 stacks. Mañana, a, Mañana, a cualquier hora. A y Astral. O bueno, Astral, sí. También la oferta va para ti. Si me traes lo que te estoy pidiendo, que ¿Qué son te a traer a ti? Son 10 stacks de cuarzo. Es bastante. 10 stacks de cuarzo. Astral, por astral, mira, mira, ven, Qué gastarlo, ¿no? astral mira, ven, ven, cate, cate. 10 diamantes por un, un stack de cuarzo. Por un, por un diamante. Por 10 diamantes. Por un diam... Es económico. <risa> ¿Cómo que Es económico. <risa> <más>, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, no ser, que... ¿Cómo no va a ser ¿Cómo económico? 10 o sea, si el... le... no, stacks de cuarzo por un diamante. 10 stacks de cuarzo por 10 diamantes. Ay, ay, yo. Oh, yeah. <risas> por 10 por un diamante se está enfermo. Mira, mira, quédate, quédate. Estoy Diego, teniendo. quiero ver cuánto daño hace, por favor, ya espera. Diego, ¿dónde estás? Quiero ver cuánto daño hace. Quiero ver un video, déjenme ver el video. Pero, ¿aceptas la oferta, Chandre? Escúchame, ¿la flecha se puede reparar con lo que me dices? Sí. ¿Y ¿Pero aceptas la oferta que te he dicho? No. Escúchame, déjame romper la espada, ¿ya? Quiero romper esa espada. Okay. ¿Pero aceptas acepta la oferta de 10 o sea, stacks mañana en el tercer capítulo oficialmente voy a ir al, al inframundo a romper ratón. Y a conseguir cuarzo para ti. Quiero romper esa espada, por favor, déjame romperlo. ya la rompí ¿Pero vas a conseguir cuarzo? Sí, sí, ven, hay que hacer la despedida, ya, hay que, hacer la despedida, ya, hay que bueno, hacer la despedida vamos, a despedirnos, que, te, que todos tienen algo que hacer venga Dios, Diego, Diego, ven, hay que hacer la despedida, Diego Diego, ven ¿Qué? Hay que hacer la despedida, Diego, del video Del video, hay que hacer la despedida del video, Diego ah, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos sin entender cómo mucho se hace esto pues. Bueno, bueno chicos Ya nos vamos a retirar cada uno Aquí yo con mi arquito supremo Y a Chandre también con su arquito Y como he dicho para el próximo episodio Chandre me va a tener que traer 10 stacks No me mates Chandre va a tener que traerme 10 stacks de cuarzo por 10 diamantes Reeconómico Está acabando la flecha por... Chandra, sí. eh, es re económico Digo por qué Porque, a ver ¿Qué hay más? ¿Hay más diamantes O más cuarzo? Cuarzo Entonces, es económico Ajá sí sirve Entonces, vas a, vas a hacer Vamos a eliminar traer... un poco lo que sería Esta zona, ya, vamos a eliminarla porque Tengo acá esas antorchas que están de más. Vamos a despedirnos, ven, siéntate, siéntate, vamos a despedirnos, ven venga Diego, ven, Diego, ven, ven, vamos a despedirnos, Diego. poniendo Escúchame, ¿en el siguiente capítulo va a haber nuevo integrante o no? sé No sea rato, no te voy Vamos a despedirnos, ven. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, venga, venga, venga. Ay, quieren flechos, ¿no? Ya peo para que no diste mucho, para que no edite. ¡Ostras! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ay, no! deja de matarme! ¡Ay, ya no voy a esperar en un video! ¡No, no! ¿Cómo se hecho eso? ¿Cómo se hecho eso? Escúchame, te hago pelear. Dale, golfito, te hago una pelea antes de, antes de despedir. Ven, ya, te espera, pelea. Ya, el que gana despide. Ya, el que gana despide y el Dale, que. Dame algo para curarme, dame algo para curarme, dame algo para curarme, por favor. Ya, dame, pero. Mira. Vas a traerme 10 de cuarzo. 10 stacks de cuarzo. Así lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Mañana me consigues ya. 10 stacks de cuarzo. Sí, sí. O oh, se me va a romper la, la flecha ya Vamos a pelear El que gana va a pedir el video, ¿ya? ¿Y yo? ¿Te Tú no la cuentas sombra? porque esta armadura es muy bamba ¡Uy, pero... sí! ¡No va a de Chandra! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Diego, ¿por ya. qué no tienes armadura? Ok, a cada rato me la paran rompiendo Hay que organizar un evento que se llame Cazando a Diego El ganador... ¡Ah, que la pago con la pago. Que en la casa Que ya, el que lo mata, el que lo mata despide el video Qué rato, también se van a automatarte <risa> Así que si te automatas puedes autodespedir el directo Bueno el video ah. El que mata se despide Oye si cree que Fortnite ya está loco <risa> Dale No <risa> <risa> otra vez otra vez porque estaba en un corazón Uy, mi flecha se va a romper ahorita bueno, chicos, no. como yo gané el pequeño. Elemento, ¡Otra vez he dicho! ¡No! La, la ahora sí, es que ahora sí Voy a editar, voy a editar, no, vete, vete, vete Voy a editar la anterior, me rompió la flecha Escúcheme, se me rompió la flecha, se me rompió la flecha <risa> Y ahora sí ¡Lárgate! Oye, ¡Lárgate! ¿Qué pasó? ¿Mi flecha? Oye. Ya vale, ¿eh? no Oye, mi rata! Oy. La rata no puede despedir en directo. Bueno, en video. Como. Right. Escúchame. No, ahora sí, ahora sí. Vele, ahora sí, te lo juro. ¡Te lo juro! ¡Sí! Oh, venga, pe, no, no, venga, venga, venga, venga, Te Espéame. Venga, venga, ahora sí, hay que despedir. Ven. Vengan. Porfa, vengan, vengan, favor, por favor, no Venga, venga, ratas. Ahora sí, el que gana, despide el video, ahora sí, puede a editar lo anterior, el que gana, despide el video Pelea en uno ¿Está bien? No, no si... pide Pelea en uno, dos, tres, tres. Sí, Entre los tres, entre los tres, en los tres. no has no. salido de no? ahora Ay, no. yo pensé que me van a matar a mí porque hay invocación. Hay, gracias, mejoraste todas mis armaduras. Todas mis armaduras han sido mejoradas gracias a tu donación. Ah, qué rata, curándose, yo no tengo nada para curarme. Yo tengo más Porque eh, ¿Qué rata, qué rata, rata? yo te dije acaso que era pelea a espadas? ¿Te dije acaso eso? ¿Ah? ¿Te dije, de, de... ¿qué ¿Y por ¿qué, qué mi espada te mató de un golpe? no sé porque te llaman, ya ahora sí vamos a despedirnos porque eh, tendré que cortar esta parte porque mi padre está hablando lo voy a editar escúchame hay que despedirnos si lo edito mal bueno YouTube se va al Venga. ven ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí hay que despedir ah, no hay que despedir ahora sí ahora sí por favor hay que despedir ahora sí por favor <risa> Diego Diego Diego que ven despierte Despiden, no me haces, ahorita caigo. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Digo, no quiere venir porque es un retrasado. Pero bueno, eso ya se está bien, ¿no? Adiós. Adiós.